Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Merito, un Romerito mi me un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy os traigo un vídeo poco habitual en el canal. No digo que no haya hecho otros vídeos de este tipo porque sí que lo he hecho. Hay un vídeo por ahí en el, que, en el cual puedes ganarte 6, 10 o 12 dólares en Coinbase. Cuando tú entras y aprendes cosas de cripto, sobre todo cuando sacan nuevos tokens, te dan a ti dinero en tokens. Entonces, al darte dinero en tokens, bueno, ahí los tienes y los puedes canjear cuando quieras. Por aquí te voy a dejar el video de este lado para que tú veas porque sigue vigente. Coinbase sigue sacando cursillos de 5 minutos, 10 minutos. Y tú cuando los haces, te dan unos dineros. Bueno, pues esta es, es otra plataforma que te da... 15 dólares solamente por suscribirte y activar un paquete. Es un multinivel 3.0 y ya trabajan en cripto, pero por suscribirte te van a dar 15 dólares. Tú vas a poder retirar tu dinero a los 30 dólares. La cuestión es que estos dineros que te van a dar te van a producir un interés diario. Ahora te lo voy a enseñar para que tú lo veas paso a paso. Yo ya estoy suscrita, te voy a dar los pros y los contras porque evidentemente no existe el dinero gratis. No existe, siempre hay una contraparte y ahora te diré cuál es en esta plataforma. Primero te la voy a presentar. Esta es la plataforma, se llama Digital World. No te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace por si quieres entrar. Digital World. Viene el home, que es este, lo que es la plataforma en sí mismo, la empresa, la nueva era digital, los productos y cómo ser parte. En la parte de arriba el acceso y el registro. Esto es una plataforma de infoproductos. Infoproductos. ¿Qué hacen? Crean cursillos súper chiquititos. Y tú aprendes algo, por ejemplo aquí dice, voy a irme directamente a los productos. Productos tienen dropshipping, entrenamientos en línea, automatización de ventas en línea, comercio electrónico, tráfico de pago e infoproductos. Y aquí viene cómo puedes participar y para participar, para arrancar, tienes que comprar el curso de marketing digital, comprar y ser accionista publicitario no te asustes, no vas a pagar ni un solo dólar, ni un solo céntimo nada, y si vas a ser accionista publicitario, ellos para conseguir una masa crítica de suscriptores y que puedan empezar a rodar, necesitan 100.000 suscriptores, 100.000 esos suscriptores se convertirán en afiliados y se convertirán en accionistas y se convertirán en promotores, porque estamos hablando de un multinivel, bueno pues esos promotores van a mover esta plataforma y van a generar más ingresos. ¿Cómo ser parte? Pues es muy sencillo, tú te das de alta y se acabó. No hay mucho más que decir de esta empresa, está trabajando con cripto, nos están regalando a los que estamos empezando 15 dólares para empezar y que la probemos. Te voy a decir desde ya que los cursillos, al menos el primero que tú tienes que comprar es extremadamente sencillo, son cuatro o cinco videitos, ahora te lo voy a mostrar, no te preocupes y te voy a decir cómo te puedes dar de alta. Esto me recuerda un poco, los que son un poco más viejos en el mundo digital, viejos que han estado mucho tiempo en ello, me recuerda un poco en Power Network. No sé si alguien recuerda en Power Network, alguien de los que me está viendo ahora mismo. Y en Power Network era una red que tenía dos formas de ganar dinero: promoviendo los sistemas de aprendizaje, como esta, promueve sistemas de aprendizaje, y ganando dinero la plataforma, promoviendo la plataforma. Esta empresa al final quebró. Porque no pudo sostener su modelo. Esta otra, no digo yo que vaya a quebrar en un futuro. Porque en Power Network duró unos años antes de llegar a la quiebra. Porque no pudo sostener el modelo. Esta puede ser que no sea igual. ¿Cómo te das de alta y consigues esos 15 dólares? Muy sencillo. Le vas a dar clic a registro. Clic en registro. Vas a rellenar estos datos. Nombre, email. Tienes que poner un número de móvil. No te van a enviar ningún mensaje, no te van a enviar ninguna validación. ves, Aunque dice, uses un número real que puede ser para validación, no te la envían. Pero puede ser que la envíen. Tu nombre de usuario y aquí tú vas a escoger el nombre de usuario. El mío, por ejemplo, es Betty Romerito. Yo siempre pongo el mismo. Creas tu contraseña y tienes que tener obligatoriamente un patrocinador. No puedes entrar sin patrocinador. El mío es Betty Romerito por si quieres ponerlo. Y eso es todo, le das a registro y te registras, se acabó Confirmas tu email, te van a pedir que confirmes el email y ya vas a poder entrar en la plataforma Me voy a ir directo a mi cuenta porque si no se va a hacer muy largo el vídeo y no quiero que sea largo Esta es mi cuenta, ves, hola Betty Romerito, ya tengo 30, céntimos, 30 centavos Porque yo me di de alta, me parece que ayer y viene el paquete actual que es el paquete light el paquete Light es el paquete de 15 dólares y es gratuito. Tú te vas a ir a esta parte, cuando entres vas a tener todo esto en blanco. Le vas a dar clic a paquetes, ves en esta parte, clic en paquetes, y te van a aparecer los paquetes. El Light de 15 dólares, que ahora mismo dice no está permitido. El Light de 30 dólares, este sí que tienes que pagar. Le vas a dar clic en inicio. Y aquí donde dice seleccionar método de pago, tú tienes Bitcoin, Litecoin, Dogecoin o Free. Este, el Lite, va a ser Free. Lo eliges y eso es todo. Ya te lo activan. Y una vez que lo tengas activado, vas a empezar a ganar. ¿Cuánto ganas? Pues vámonos aquí abajo. Tu estado financiero, tus compras o retirar. Si le doy a retirar, me va a decir que no. Porque el mínimo de retiro son 30 dólares. Tú tienes que poner tu billetera la billetera de destino BTC, y si no tienes una billetera, créala, no tienes que crearla aquí, tienes, puedes crearla donde tú quieras. Solo pagan en bitcoins, así que usa las bitcoins, los retiros son de lunes a viernes en 72 horas, y el mínimo es de 30 dólares, mínimo, mi paquete, el paquete light me genera 30 céntimos diarios, es decir, yo en 120 días tengo que duplicar este paquete y entonces ya podré cobrar los 30 dólares. Antes no. ¿Cuánto pagan estos? Pues ahora mismo te lo digo. En el dashboard, donde dice soporte, vienen los archivos útiles. Dentro de los archivos útiles, mira, aquí está el curso que hemos comprado, curso digital. Ya compramos uno. Cuando tú entras con 15 dólares, ya compras ese curso. No sé si hay más porque evidentemente yo no he invertido más, pero ahí está el curso que he comprado. Viene un Telegram que tienes, viene cómo usar el sistema y viene la presentación de la empresa. Yo ya me la descargué, te la voy a mostrar. Es esta la presentación de la empresa. Las reglas generales, tú puedes comprar los paquetes que quieras. Ganancias hasta el 200%. Después de duplicar el capital... Tenemos 10 días para renovar el paquete. El retiro mínimo de 30 dólares, como ya te decía. Tienen tarifas de, de, de retiro 7% diario o 3% semanal. Es decir, retira semanal. Porque si no te van a cobrar mucho. Vale, aquí están los porcentajes. Bonos y cash de ventas. El light 1, que es el nuestro, nos da una ganancia diaria de 30 céntimos. La ganancia semanal de 1.50 y lo duplicamos. Es decir, yo ya tendría los 30 dólares para retirar en 102 días. pero como me van a quitar el porcentaje de fee para la transacción, más impuestos de ellos, pues van a ser más días. Yo a partir de aquí ya tendré 10 días para renovarlo o no. Eh, luego el la I2 te da una ganancia diaria de 90 céntimos, semanal de 4.50 y duplicas en 68 días, disponible en 68 días. El último, que es el Platinum, te da 40 dólares diarios, 200 semanales, y lo retiras en, men, en un mes y medio, casi, 52 días. En 52 días ya lo duplicas. Pero este es de mil dólares. Mil dolaritos. Si vas a invertir mil dólares, pues mírate muy bien dónde lo vas a, in, a invertir. Ojo, el paquete gratuito, donde lo dicen? Lo dicen por ahí, ¿eh? que el paquete gratuito no te da bonos. Aquí está, mira, los paquetes gratis no generan puntos. Y los calificadores, es decir, los dos primeros dos, tampoco generan puntos. Ya te he dado toda la panorámica de lo que es esta, esta empresa, DW. Te he hecho las advertencias oportunas. Y luego los cursos son como este, módulo 1, 2, 3. Y el primer anuncio no te lo voy a enseñar porque es parte de lo que enseñan en la plataforma. Así que esto es lo que yo he comprado por 15 dólares En realidad no he pagado nada, he pagado 0 dólares Ya está, Es todo lo que te quería mostrar hoy Son 15 dólares muy facilitos Recuerda que en paquetes tú tienes que darle al light Y en el light cuando le des a inicio aquí Yo ya no lo puedo poner porque ya, ya he hecho Le doy a inicio Y en el método de pago hasta abajo, hasta abajo te va a decir free Y eso es todo, lo activas sin miedo no te van a cobrar nada, no te van a pedir método de pago, no te van a pedir nada. Y ya vas a tener tus 15 dolaritos. Mira, yo ya metí romerito, tengo mis 30 céntimos de ayer. Porque produce 30 céntimos diarios este paquete. El registro, nombre, email, el usuario, el nombre que tú quieras. Este usuario va a ser tu nombre que va a aparecer a, a otras personas. Así que ponlo correctamente. Patrocinador en... y ya está. Esto es lo que quería mostrarte hoy. Atento con ese tipo de empresas porque la gente entra con mucha ilusión, ve los cursos, empiezan a hacer una bola de nieve y llega el momento en que no son sostenibles. ¿Cuándo es ese momento? No lo sé. Un año, dos años, tres años. Tienen un canal de Telegram, así que métete para que estés atento a las novedades de este sitio y eso es todo. Ya está, ya tienes 15 dolaritos en cinco minutos o menos en lo que te das de alta son 3 minutos, 2 minutos. Te generas tus 15 dolaritos y ya te sientas a esperar hasta que llegues al mínimo, que son 30 dólares, para poder retirar. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Recuerda que por aquí te voy a dejar el video de Coinbase, pero es Coinbase y también puedes ganar unos dolaritos extras. Creo que yo me he ganado ahí 60, 70 dólares en diferentes criptomonedas. Pero bueno, ese es otro tema, <ríe> ya lo verás aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. 15 dólares en 5 minutos o menos, pero con cripto. Estos no son dólares contantes y sonantes. Te los van a pasar a tu cartera de Bitcoin. Y si no la tienes, pues tienes que hacerte una. Un abrazo, Marketer. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y recuerda que este año, pase lo que pase y sea como sea, vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!